Esto fue fundado por los franciscanos, los frailes franciscanos, nosotros somos de la tercera orden y trabajamos aquí, quedamos con el comedor, que de, los, de todos ellos que se les da, nos ayudamos con personas que de buen corazón nos ayudan para hacer tipo de comidas, hacerles y siempre se les hace pollo. Eh, siempre va la carnita, el pollo raro, es la vez que, pues gracias a Dios, no nos han faltado esos corazones generosos. Y añalales, tiene bien, mente como sus 30 años que ya se ha fundado este comedor. Fueron con otras hermanitas terciarias que ya murieron, pero ellas dejaron, ahí vamos dejando el legado a cada persona. Otros vienen hermanitos a aprender y eso quedan, morimos unos, vienen los otros. La obra siempre sigue porque es de Dios. No es nosotros. de nosotros. A la vez tomamos esto, la comida, a la vez como evangelizarlos a ellos también. No solo es darles la comida, sino que también ayudarlos en la fe. Y si hay ropita, se les da ropa también y a veces se visitan los hogares de ellos, de algunos. Visitamos para ver los problemas que hay, porque también si hay necesidad de salud, se las ayude en algo. Siempre la misericordia de Dios no nos ha faltado. Porque es por la obra y la misericordia de Dios que esto se está dando. Nada más, por nadie más. De ahí vienen las personas que ayudan, pero siempre es porque Dios las toca. Que sigan apoyando a los que nos han apoyado y otras que no saben, que se den cuenta que aquí se recibe lo que puedan. Cinco libras de arroz, que cinco de frijoles, que dos de azúcar, lo que puedan. Porque es siempre para darlo, para la obra de Dios.